Con nuestra querida doctora Milagro Sierra y el tema fracasando se llega al éxito. Doctora, qué bueno que está con nosotros. Saludos y bienvenido una vez más. Gracias, Víctor. Buenos días. Buenos días Aneli a los amigos televidentes. Buenos días, feliz año y mucho éxito para todos en este 2022. Igual para usted. <tose> Fracasando se llega al éxito, doctora, cuéntenos. <risa> Mira, Víctor, hay una, una parece si sí es una contradicción lo que se plantea, sin embargo, hoy quiero eh, atraer este tema, sobre todo a raíz de que la última vez que tocamos el tema de metas, esto quedó como un poco inconcluso, el hecho de que en un momento más hacías las la pregunta si alguien se podría frustrar por no alcanzar un objetivo. Y eso me dio este, como el tema para, para este día de hoy y sobre todo recordarle a la gente cómo es que se alcanzan las grandes batallas en la vida o cómo es que tú llegas a la maestría de algo. Justamente es practicando. Y básicamente en esa práctica no todo te sale perfecto desde el primer momento. Y ahí es que viene la dificultad de que mucha gente entiende que porque un pelotero se ponche, vamos a poner un ejemplo de lo, del tema de moda, si un pelotero que es muy honronero ron, se tiene que ponchar mucho, porque ese, ese pelotero hace mucho swing, y ese pelotero, este... Eh, le da muy duro a la pelota. Pero cuando no le pega a la pelota, lo que pasa es que se pocha Usted está hablando, entonces, de, Fra usted está hablando de, de, de, de. ¿De Juan Francisco? Bueno, <risa> bueno, Para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si él viera el ponche como un fracaso, ¿fuera un ronero? Claro, yo le decía a Víctor también, doctora, que eso es como el cúmulo de experiencia porque. En esos eh, fracasos hay un aprendizaje de cómo lo intenté y no me fue posible y cómo tengo que buscar otro horizonte y hacerlo quizá de manera diferente. Pero justamente Nelly, eso es lo que diferencia a la gente que consigue alcanzar el éxito y a la gente que se queda en una experiencia negativa y Exacto. lo ve como un fracaso. O sea, justamente lo que tú acabas de decir, puntualiza, el, el cómo es que fracasamos y llega al éxito, es que cuando algo no se alcanza la gente de éxito lo ve como una forma de no hacerlo de nuevo como una manera de cómo no me sale bien pero no lo ve como un fracaso entonces es que nos han programado de que en el otro extremo que lo contrario de, de éxito es fracaso y no el fracaso a veces es el camino al éxito, es que hay que intentarlo muchas veces, es que no todo se comienza ...y se hace correctamente desde el primer día... ...si un niño está aprendiendo a caminar... ...y da sus primeros pasos y se cae... ...ni el padre puede asumir... ...que el niño no va a caminar más... ...porque no pudo hacerlo de un primer intento... ...y lo que nosotros hacemos con los niños... ...¿qué es lo que hacemos? ...párate, sigue andando, ...colócalo de nuevo... ...déjalo tranquilo que él lo va a lograr... ...o sea, eso que nosotros le decimos a un niño recién nacido... ...y a los niños cuando están aprendiendo algo... recuérdate cómo nos alfabetizamos... ¿Cómo, cómo nos pueden repetir una vocal cien eh, veces, cómo nos instruyen paso a paso en el aprendizaje entonces el éxito señores, tiene un paso a paso y tiene es, un, un desde la A hasta la Z y en todo ese proceso hay una palabra clave que es la constancia así es y la disciplina, y, la disciplina. y el cambio de hábitos, y la fuerza de voluntad, pero sobre todo y, y detrás de todo eso está la motivación, el, el hecho de que lo que tú quieras alcanzar tenga valor para ti, no va a ser algo que te va a pesar. Ayer, y yo, ustedes saben que me paso enero entero trabajando metas en todos los espacios que elaboro, y ayer le preguntaba a alguien por qué era importante su meta, y ella me decía, porque mucha gente espera que yo lo logre. Si una meta uh -huh. no es importante para ti, sino para otros, eso evidentemente se va a proyectar en algo que no va a ser tan motivador para ti, porque recuérdate que las personas este, que esperan que tú logres algo quizás son los que tienen el valor de la meta. Quizás tú no lo estás viendo o no lo estás sintiendo. Por eso es tan importante que entendamos que cuando yo me decido a ser exitoso en algo, eso que yo quiero ser exitoso tiene que ser una pasión mía propia, no de nadie más. No claro. para demostrarle al otro que se Es que la puede meta hacerlo. no puede ser visto en función de los demás porque entonces. O sea, y ahí, si eres, y ahí, doctora, y si que... usted se propone, si uno se propone, lo voy, lo voy, a hacer porque le voy a demostrar a la doctora y a mi gente. Voy a gente estudiar esta carrera y a para. Mi gente que yo puedo lograrlo. El título. Ah. ¿No es eso ah, claro. Entonces, entonces, no. Víctor, hay una cosa que se llama pagar un precio y una meta no debe tener un precio más alto que el valor. Tú sabes que, que valor y precio son dos, son dos este, conceptos muy diferentes, porque el valor para ti es algo que tiene utilidad, el precio es algo que simplemente tiene un costo que a veces es negativo. Entonces, las metas, cuando, cuando tú le pasas el screen, y por eso una vez más insistimos, la gente no se puede sentar en su casa a plantearse metas sin tener claramente qué es una meta y qué es un deseo, o qué es una meta, o o que es algo que yo lo veo como una obligación, entonces cuando nosotros tenemos metas, y ahí también yo incluyo mucho a las empresas, las empresas se hacen una meta, por ejemplo, de llegar a un tope de venta, sin embargo, si tú no haces esa meta parte de tu empleomanía, no va a haber motivación. Ok, nosotros requerimos vender 400 millones doctora, de dólares. Doctora, ¿Y, no eso, la socializa? Y, y eso no es una motivación. Eh, yo lo voy a hacer, me voy, me voy a entregar porque yo puedo hacerlo. Le voy a, a demostrar que yo puedo hacerlo. Eso no es una no, motivación Victor. que tiene. Víctor, mira, el fracaso es un juego interior, igual que el éxito. Comienza dentro de ti. El, el éxito no comienza justamente lo que la gente ve. Por eso mucha gente comienza, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, con una pirámide invertida. Tú tienes que estar lleno primero de lo que sea para que eso que tú tienes brote y salga y los demás lo puedan ver. Entonces, justamente cuando comenzamos a trabajar liderazgo, una de las cosas que me inspiró a mí a ponerle la escuela, el nombre a la escuela de ser líder integral es que... Tú no puedes ser un líder fuera de tu casa si tú no comienzas por los tuyos. Tú no puedes ser una persona, un buen profesional, si no eres una buena persona. O sea, realmente las cosas comienzan desde adentro, desde el interior. Y ser exitoso es, es un estado mental, Víctor. Claro. Ser exitoso para mucha gente es tener tranquilidad. Y eso no va relacionado con la cantidad de dinero que tenga en una cuenta de banco. Está relacionado con su estado emocional, sí. porque ellos han definido sus valores y han puesto una escala de valor y en la más alta está la tranquilidad entonces esa gente es exitosa porque puede tener lo que quiere, aunque no tenga mucho dinero como otros que entienden que éxito es dinero y ahí uno ve la diferencia de mucha gente que nunca se sacian y siempre están detrás, detrás, detrás, detrás, detrás de muchas cosas y tú ves otro como tan tranquilo teniendo menos y son felices y, y viven 100 años muchas veces claro. porque el secreto y ahí está, vamos a lanzar en, en el aire, yo siempre pagado en primicias ustedes. yo no sé por qué, ustedes no me están pagando siempre las primicias que doy, pero wow, aquí viene <risa> una, tiene <risa> Entonces, una deuda terminando, terminando este segmento inmediatamente lo vamos a subir en el canal Canal de YouTube, fracasando se llega al éxito. Exacto, Así doctora, es. Y la primicia sí. es, eh, Víctor, que acabo de descubrir la fórmula para vivir 100 años y Ay, estoy Dios. haciendo un curso virtual para que la gente pueda hacer solito ese curso, aplicar esas fórmulas que son pe recetas pequeñitas que apenas caben en medio página. Doctora, el, la, el próximo miércoles. Se va a inmortalizar. La, la fórmula, ¿cómo fue? Repita de nuevo. 100 días, para vivir cien, 100 días para vivir 100 años. ¿Usted tiene la fórmula? Yo tengo la fórmula. El próximo miércoles la doctora Milagro Sierra <risa> va a compartir la fórmula para vivir 100 años. Ya me estoy imaginando. Porque ya hace los cursos, pero de una vez, este tú sabes, ya, Dios le va inspirando sí. cosas. Ya y... me estoy imaginando, doctora, así mismo, el titular. No, ¿no? Y, y sobre todo, Víctor, es importante que tú tengas en tu mente esa es ese número de, que, que te inspire a llevar una vida sana porque mucha gente que no llega a esa edad es porque realmente no vive una vida congruente con eso que se requiere y como te decía son cosas muy sencillas entonces lo primero es comenzar a decirlo y a sentirlo yo tengo como claro. cinco años que me inscribí en el club de los 100 años entonces eso es lo que me permite eh, eh, ir aplicando cosas como decía Nelly y sobre todo dándome cuenta de que sí funciona en mí y que si sí puedo apoyar a otros a que lo alcancen. Y yo no sé, yo no tengo la fórmula para, para la eternidad, pero sí te puedo decir que una persona longeva es una persona realizada. Y ayudar a la gente a realizarse es ayudarlo a vivir mucho. Gracias, gracias doctora, aunque a mí me falta mucho, mucho para alcanzarlo. <risa> Usted pero cree. Me voy a inscribir en, en, en para que me dé la fórmula también para eh, llegar a, a 100 años. Gracias, Así doctora, es. por compartir con nosotros. El tema fracasando se llega al éxito. El tema que la doctora Sierra sí compartió con nosotros para todo el público de Contacto Diario. Y...